Muchachos, el día de ayer Más bien dicho, anoche Hubo una llamada No la famosa llamada corporativa Sino la llamada de líderes Donde Juan Carlos Reynoso estuvo presente Y pues vamos a hacer una reacción o Un resumen de eh, todo esto Y mucha gente preguntando Mucha gente con cuestionamientos eh, Pero vamos a ver si todo esto eh, fue respondido durante esta llamada ¿Yo la ¿verdad? No creo. Porque Juan Carlos Reynoso dice, ¿puras? Extrañas. Muchachos, comencemos. <risa> Pero también pongámonos un poco en los zapatos de la compañía y si la compañía ve una debilidad, pues no va a salir y no va a abrir la plataforma hasta que no solucionen esa debilidad que de pronto detectaron un 100% créame que están trabajando con las mejores personas, ¿sí? Con las mejores personas, con las mejores empresas en ese tipo de seguridad informática, en ese tipo de, de poder mitigar de pronto todos esos riesgos. Y es importante. O sea que Omega Pro tiene el dinero suficiente para hacer viajes a las Maldivas, viajes a Dubái, pagarle a Ronaldillo para que sea embajador de sus eventos. Tiene dinero para pagar todos los meses millones de dólares, pero no tenía en su planilla contratada a agente de ciberseguridad para que esté constantemente viendo los agujeros que hay a nivel de líneas de programación dentro de la página y que esperan hasta el momento donde se den cuenta que hubieron ataques, según lo que dicen, para contratar a hackers para que le solucionen el problema cuando, ok, si Omega Pro se compara con Facebook, se compara con Microsoft, se compara con muchas de estas grandes empresas. Todas estas empresas tienen contratada dentro de su planilla desde el día que iniciaron a trabajar en red agente de ciberseguridad. O sea, que todo esto se lo están sacando simplemente de la manga, no saben ni qué ni qué decir, ni que argumentar, simplemente todo esto, como les dije en el video pasado, todo esto estamos nosotros disfrutando de este show. Una compañía tan grande, como se supone que es, una compañía que gasta millones de dólares, que el señor Juan Carlos Reynoso en videos pasados se jactaba de la cantidad de millones que repartía todos los meses, de los viajes a las Maldivas. De alquilar una isla privada para todos sus, todos sus inversionistas. No tenía contratada a una, a una sola persona de ciberseguridad, sino que acuden ya cuando ocurrió, ocurrió el daño Muy bien, muy bien. Porque los datos están seguros, los capitales están seguros, el... el el Forex sigue funcionando, el nuevo producto de Pool sigue funcionando, solamente que no podemos ver esa, esa información. El token de Pool sigue funcionando simplemente porque ellos quieren sacarle más dinero a ustedes. Están esperando que llegue la época de diciembre para que usted reciba sus aguinaldos, sus bonos de todo el año, todos estos dineros extra que usted recibe para que usted vaya y compre el token. Y ya ellos poder irse tranquilamente con muchísimo más dinero del que ya les han robado. Ahora, el hecho de que usted me diga que todos lo, los numeritos que se ven ahí no corresponden a la información real. Entonces estás confirmando que realmente lo que se ven ahí de Forex en la estrategia de Neptune. Simplemente son numeritos que ya vimos que... Hay errores garrafales en la estrategia Neptune donde se ven operaciones de los días sábados. Varias veces se vieron operaciones de días sábados. Cuando alguien que sabe de trading debería de conocer de antemano que el mercado de Forex se cierra los viernes y los sábados no trabajan. Mágicamente Omega Pro reporta ganancias de Forex los sábados. Entonces esos números como el mismo muchacho los dice, no son reales, son simplemente numeritos que se ven ahí en la pantalla. zoom Y que les está diciendo que tranquilos, que ya están solucionando. ¿Sí? Estén tranquilos, no ha pasado nada, es una falla técnica y una debilidad de seguridad que tiene la compañía y hasta que no se solucione no van a salir, ¿Sí? pero tengan en cuenta que ellos están con contacto directo con nosotros 100%. Ustedes tranquilos que aquí no se está quemando nada, huele como a como a chamuscadito, pero eso es normal, es, es la época navideña, que están haciendo las carnes asadas, tranquilos, eso que ustedes huelen aún es que se encendió la calefacción, no está pasando nada, tranquilos. No saben lo mucho que yo me reí viendo a este señor comiendo durante la llamada, señor, deje de comer, por favor, me desconcentra. Pero bueno, bueno, bueno, mucho la, la la, yo quiero escuchar al señor Juan Carlos Reynoso hablar. ¿Qué es lo que tiene que decir Juan Carlos Reynoso? Para darle la bienvenida a Juan Carlos Reynoso, gerente para Latinoamérica. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Eso, un aplauso para el señor Juan Carlos Reynoso. ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos? Creo que Juan. Hola Juan, ¿tienes el, el micrófono eh, silenciado? Ahí ya lo puedes activar. Al acá un momento, a ver qué es lo que pasa. Hola Juan, ¿ahí nos escuchas? Juan Carlos! Juan Carlos! Historia, hermano, un momento que yo le escribo por interno. Ok, muy buenas muy buenas noches. ¿Cómo está toda la familia de Digital Group? Aquí realmente gracias por, por el espacio. Ah, es que lo agarramos en el baño, esa cortina de atrás. Sí, sí, yo, yo creo que estaba en el baño, pero eso fue que se tardó. Somos pues objeto. De, de este tipo de ataques por organizaciones criminales que lo que quieren es realmente eh, robar, extorsionar y realmente hemos podido ¿no? darnos cuenta de esto a tiempo, por esa razón hemos paralizado el servicio del Forex, no por razones económicas o que tengan que ver con dinero. No por razones económicas que tengan que ver con el dinero, o sea... Sí, por razones económicas. Eso es cuando te quieren meter a una pirámide y te dicen esto no es una pirámide. Atentamente el que te quiere meter a la pirámide. Sino simplemente por razones técnicas y de seguridad. ¿Ya? En estos momentos los fundadores de la empresa se encuentran en Londres con la compañía que han contratado para que nos ayude a restablecer nuestro servicio y estar operativos al 100%. Quiero decirles que esto es algo que sí o sí, de todas formas, de todas maneras, se va a resolver. No es algo que, que nos tenga preocupados, donde nosotros estemos pensando que algo va a pasar. Yo quiero que todos ustedes tengan la plena seguridad de que así como nadie ha perdido dinero, hasta ahora con nosotros nadie va a perder. Ok, si esto es algo que va a pasar, la gente lo que está esperando es, ¿qué fecha? ¿Qué fecha se va a acabar esto? Y el hecho de que usted diga de que nadie está perdiendo dinero no quiere decir que sea real. Hasta la fecha vamos para un mes de que la gente no ha podido retirar su dinero. La gente no ha podido retirar sus ganancias y hay reportes desde el mes de septiembre de que gente no podía retirar dinero desde entonces. Entonces esto es totalmente falso. La gente está aquí viendo esta llamada porque quiere una fecha de cuándo se va a acabar esto. Y sinceramente se los digo yo, Emanuel, esto no tiene fecha. La vieja confiable que siempre me utiliza se soluciona de la siguiente manera. Van a empezar a pagar a unos cuantos, principalmente a los líderes más grandes para poder extender el tiempo de, de, de vida útil de la compañía y seguir robando los últimos centavos. Y van a pagarles a unos cuantos. le van a pagar a los líderes más altos. Y van a decir, vean, ya volvimos a la normalidad cuando esto no es cierto. Esto ya lo he visto muchas veces, muchachos. Ustedes no van a ser los primeros. No es un tema donde estemos eh, explicando que tenemos nuestros fondos comprometidos ni nada de eso. ¿no? Los fondos de la empresa están totalmente separados del back office. ¿ya? Pero... Tenemos que estar 100% eh, seguros de que todos los pagos que vamos a enviar, de que todas las cuentas que hay, de que todas las billeteras que hay en cada cuenta son las correctas. Por eso hemos entrado a un proceso masivo, para que todos verifiquen sus cuentas, tengan el acceso correcto para poderles pagar todas sus comisiones y todas las ganancias que tengan acumuladas. Otraña con un plan de crecimiento, o sea, esto no estaba programado, ¿ya? De ninguna forma, esto es el final, o de ninguna forma estamos inventando cosas. Si no estaban inventando cosas, si no están inventando cosas, ¿cómo es posible que un youtuber que empezó grabando con su cama de fondo atrás, cómo es posible que un youtuber desde enero, 24 de enero del 2022, pronosticó que Omega Pro para Diciembre iban a pasar estas cosas ¿Cómo es posible que un youtuber pronosticó lo del token? ¿Cómo es posible que un youtuber pronosticó lo del hackeo? Ustedes son de manual, todas siguen las mismas líneas Esto funciona así, cuando viste una ya viste todas y empiezan a dar señales y cuando dan esas señales se puede calcular el tiempo exacto en el que van a caer. Y ustedes ya lo cumplieron. Entonces, aquí el que está inventando un teatro, el que está inventando una fantasía para alargar el tiempo y seguir robando dinero, es usted, señor Juan Carlos Reynoso. Muy buenos beneficios. En el caso de este producto nuevo de Metaverso con PULSE, este es un producto que ofrece muchas más eh, ventajas y mejores retornos que el producto original que tenemos ¿ya? entonces ese producto nosotros podemos continuar operando vendiéndolo en lo que resolvemos este tema con la plataforma de forex otra vez la burra el trigo juan carlos ¿Cuál metaverso el metaverso omega pro no existe usted está hablando de esos videitos que publicaron en facebook que son simplemente mods de juegos que ya existen, donde el link del metaverso, actualmente ninguno de sus inversionistas puede ingresar. Ninguno de sus inversionistas tiene el acceso a la plataforma del metaverso de Omega Pro. Usted lo único que quiere es que le sigan dando dinero. Eso es todo lo que usted quiere. Una vez que esté restablecido, todas las ganancias van a estar ahí, porque la compañía no ha dejado de operar en, en los mercados donde opera para generar ganancias. Esa actividad no se ha afectado. No, y no se ha afectado tanto así que ustedes siguen ganando dinero de Forex en operaciones que reportan los días sábados cuando Forex está cerrado. En la estrategia Neptune lo deja reflejado varios días donde Omega Pro recibe ganancias de operaciones de Forex cuando Forex no está funcionando. ¿Cómo es eso posible, señor Juan Carlos Reynoso? Esos números que tienen en esa página no sirven de nada Esos números son simplemente fantasía que ustedes inventan Hasta el señor que estaba comiendo se está riendo lo que se está diciendo Juan Carlos Dejemos esto hasta acá muchachos porque me está entrando un poquito de ira al escuchar a este señor Gente, eh, como conclusión, ¿qué les puedo decir yo? Todo lo que se diga de aquí en adelante, como ya dije en el video pasado, esto es puro show, puro teatro. Todo lo que se dice después del momento del que dejan de pagar son excusas baratas, son habladurías. Y ustedes saben más que nadie que el poder de la lengua es, es muy poderoso, tiene mucha fuerza. Y gracias al poder de la lengua y de la habladuría barata es que muchos ingresaron a Omega Pro. Y que muchos hasta el día de hoy están perdiendo mucho dinero. Este video lo hice con un toque más jocoso, un toque más informar por así decirlo. Pero la, lo que está pasando realmente es serio. Lo que está pasando es que muchas personas se están quedando sin dinero, se están quedando sin sustento. Muchos pidieron préstamos. Muchos hipotecaron casas, todo por creerle a este tipo de personas y esto es un tema grave. Eso fue todo muchachos, chao.